preocupación por la salud de Jorge Rial. La palabra tal vez más acertada para referirnos a esta situación es enorme incertidumbre. Hoy llegó Jorge Rial en un avión sanitario. Allí podemos ver imágenes. No es el avión sanitario que lo trasladó a Jorge Rial, pero sí es a modo ejemplificador. Allí por dentro se puede ver toda una especie de mini terapia intensiva, en donde este hombre viajó, el avión es un avión con corta autonomía, por lo que tuvo que eh, parar en dos oportunidades para eh, el suministro de combustible. Llegó al país Jorge Rial, estuvimos en comunicación con Morena, a la que se la siente sí. bastante molesta, dice que por favor no hablemos si no conocemos acerca del tema, simplemente estamos eh, compartiendo con vos la información que sí tenemos acerca de la salud de Rial y eh, la definición o la información más certera la entrega en este momento mi compañero Diego este Exactamente, a 21 a 08, llegó a 6 en avión sanitario. El estado era crítico ¿eh? cuando bajó el avión, así lo reportaba el, el parte médico del avión sanitario. Lógicamente, ese parte iba al sanatorio Finoquieto que recibía un paciente en estado crítico a quien se lo sometió a diversos estudios. Sí. Algunos estudios están sucediendo en este momento. Sí. Todo desde el mediodía, eh, varios, varios estudios médicos y el mensaje de Jorge Rial escrito a varios conocidos, a mí me consta uno que dice estoy bien, Sí. está con dificultades para hablar, producto de que estuvo intubado, como lo describió Jorge. Eh, Morena Rial, como sí. se lo dijo a Luis, por eso y solo por eso no, no sale a hablar en su programa. Perfecto. ¿eh? Porque era pero, la idea, pero no lo puede hacer porque todavía no está bien de la Pero cosa. estaría en condiciones entonces de hacerlo, por por lo que se sabe. De una llamada telefónica, sí. Sí, hasta el momento entonces lo que también sabemos es que existe la posibilidad de que en el día de hoy eh, a Jorge Rial sí. le den el alta y que pueda ir a su casa. ¿eh?